Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo para todos. Si estás enamorada o enamorado y deseas que tu pareja te piense a cada instante, hazle este cuadro que personalmente me parece muy tierno. Hoy quiero enviar saludos a Rosario Jenny Jenice Osorio, Mireya Yasmín, Salomé Quilumba, Beatriz Teo, Daniel Saolaya y Natalia Marín antes de ir al paso a paso quiero recomendarles que vean el último video de mi amiga Becky en su canal Regala Siempre Amor aprende a hacer esta mini tarjeta para que la obsequies a tu novio o a tu novia y le hagas saber cuánto lo amas ahora sí, vamos con la lista de materiales y el paso a paso voy a utilizar un octavo de cartón paja de 35 x 25 centímetros Corté un cuadro de cartulina negra de 27 centímetros por 22 centímetros y voy a utilizar goma eva de 24 centímetros por 20 centímetros en google busqué esta imagen que personalmente me gustó mucho ya tú buscas la que más te guste voy a cortar estos extremos con un bisturí voy a recortar el borde de las manos del osito me quedaría así ahora lo que vamos a hacer es pegar la cartulina negra la goma de eva y luego la imagen y con marcador negro voy a delinear todos los extremos del cartón paja en estos lados voy a escribir la palabra love. esto es como para decorar es opcional si lo desean hacer nos quedaría así esta imagen tiene corazones, son varios corazones, acá en esta parte dibujaré unos corazones y luego los cortaré en goma eva para llenar este espacio voy a utilizar papel mantequilla, papel calcante para calcar cada corazón que luego recortaré en goma eva, esta goma eva es de textura Mire, ya. en caso de que no la encuentren, no utiliza como Eva normal. Nos que, me quedaría así. Voy a utilizar espuma para cortar unos cuadritos porque quiero que los corazones me queden en alto relieve. Si no consigues la espuma, puedes utilizar cartón. Aplico silicona líquida y pego la espuma. Igual aplico silicona líquida para luego pegar el corazón. voy a repasar los ojitos del osito que están un poco borrosos igual la boquita y ubico los otros corazones me quedo así acá en esta parte recorté la frase te amo lo hice igual en goma eva y en esta parte inferior voy a copiar este mensaje y te amaré cada día de mi vida ahora vas a cortar unos cuadritos en cartón de 3 por 3 centímetros igual un cuadrito en goma eva con la misma medida y un cuadrito de cartulina negra que sería para forrar estos cuadritos vamos a perforar cada uno y pegamos cada cuadrito voy a aplicar silicona líquida para forrarlo ahora voy a darle vuelta al cuadrito si deseas puedes copiar un mensaje vamos a pegar acá en esta parte esto sería para colgarlo aplicamos silicona líquida y pegamos acá si deseas puedes resaltar la frase te amo, lo vamos a delinear con marcador negro hemos terminado, espero que te haya gustado el video de hoy y que lo pongas en práctica si es así, manito arriba si te gustó, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal un abrazo para todos, hasta la próxima